En el caso de la ley de impuestos sobre la renta, bueno, es el artículo 113A que nos dice que están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que presten los servicios a que se refiere la fracción 2 del artículo 18b de la ley del impuesto al valor agregado, por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que se reciban por cualquier concepto adicional. Ahora, ojo, esto fue tan enredado porque el 113a nos manda al 18b de la ley de impuesto al valor agregado. Es decir, dice, si quieres saber a qué me refiero, vete a la fracción 2 del artículo 18b. Y la fracción 2 nos dice los de intermediación entre terceros, que sean oferentes de bienes o servicios, y los demandantes de los mismos. Es decir, aquellos que logren juntar a estas dos personas... Y que haya una intermediación. Viene la pregunta y me gustaría que me, que me respondieran ustedes. ¿Marketplace de Facebook entra en esta dinámica? ¿Entra en plataformas tecnológicas? ¿Cuál es Marketplace Facebook? Yo me puedo meter en Facebook, en, en el área de Marketplace. Puedo subir algún producto. Me lo va a publicitar en grupos. Y puede ser que alguna persona me diga, oye, me interesa, ¿dónde entregas? ¿No? Y le digo, entrego en el metro. Eh, Hidalgo, perfecto, nos vemos. Me, me paga. La pregunta sería, ¿entrarían en plataformas tecnológicas? ¿Qué piensan? Vamos a escuchar sus comentarios por aquí. Nos dice Adriana, no. José Rodríguez, no, porque no hay un intermediario. Mavara, no porque no interviene en la actividad comercial, solo anuncio. Es correcto. Es decir, Facebook lo único que hace es prestarte un espacio para que tú te puedas publicitar y llegar a más personas. No es lo mismo que hace Uber. Cuando encuentra a alguien un oferente y encuentra a un demandante. Los trae y en esa transacción está él, que a él le paga aquel que necesitó el servicio y Uber le descuenta una comisión y le manda, a en este caso, a quien está prestando el servicio con su auto. ¿Ok? Ahí sí hay una intermediación. Si no existe una intermediación entre esto... Por consecuencia, no están dentro de este plataformas tecnológicas. A lo que muchos le han hablado o últimamente en este año se puso en moda las nenis, ¿no? Este peyorativo o este sobrenombre que no me agrada de aquellas personas que se dedican a subir cosas en marketplace o, o en, en redes sociales, en Instagram, en otros lugares y les gusta a cierta persona, dice, ¿Dónde entregas? En el metro tal, nos vemos, llegan al metro, les dan un efectivo, ellas les pagan o les hacen una transferencia, sea su caso. Si ya, si ya hay una familiaridad o ya hay una seguridad, se las hacen y listo. La pregunta es, ¿Estas personas que hacen ese tipo de transacciones, qué régimen es la que les, les corresponde? Si a mí llegara una persona, tengo miedo de que el fisco me, me multe, qué sé yo qué régimen me conviene contado? Primero, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ustedes qué le dirían? ¿A qué régimen me la mandarían a este, a este tipo de personas? José Rodríguez, reciclo, podría ser una buena oferta en caso de que eh, cuadraran ahí, no pasaran de 3.5 millones, que me supongo que no, fueran en su caso, eh, pues recibieran por actividad empresarial, no recibieran asimilado a salario, podría ser reciclo, ¿Mm? creo que es el, el que más les conviene, ¿Mm? yo creo que podríamos irnos por ahí, José Rodríguez. Es correcto, ¿por qué? Porque están haciendo una actividad empresarial, están llevando una actividad empresarial, sin embargo, a diferencia de plataformas tecnológicas, plataformas tecnológicas sí te dice cuando haya una intermediación. Si hay una intermediación, entonces estás dentro de eh, pues, plataformas te tecnológicas. No es el caso. A ver, aquí Francisco, evaluar de uno a otro. También tendrías que sentarte, saber si tiene ella o él eh, deducciones, si la verdad no te junta comprobantes fiscales, no, tiene, no gasta tanto más que lo que... Y a veces lo que compra, pues, eso que vendió en Internet o en, en Marketplace o en la red social en Instagram, pues resulta ser que lo compra y no puede solicitar factura porque a lo mejor es chino, porque a lo mejor entra al país de alguna forma, qué sé yo, ¿no? Habría que evaluar mucho ese tipo de término, Francisco. Sin embargo, casi podríamos decir que la orientación... Nos, nos lleva a un régimen simplificado de confianza. ¿no? Podríamos decir que ese es el que, el que por idoneidad le, le, le, yo le diría te conviene. Por aquí eh, nos dice Adriana, contador, por ejemplo, si por persona quiere vender en línea y le realizan un sistema para sus ventas en línea, en ese caso sus ingresos se consideran dentro del esquema de plataformas tecnológicas o actividad empresarial. Sería una actividad empresarial, Adriana, porque lo que está realizando ella es a través de, de su propia página, de sus propios medios, está vendiendo su producto o su servicio. Voy a poner un ejemplo cl muy claro. Census Consultoría y Capacitación o Census Capacitación. Si te metes en www.censusonline.mx, eh, vas a encontrar que la página... Puedes comprar los cursos que hemos dado de forma grabada ya, ¿no? Nosotros creamos este, esta página para que haya un comercio electrónico de aquellas personas que quisieran o nos encuentren en, en, en Google o nos encuentren en algún portal o qué sé yo, y estén interesadas en eh, comprar capacitación de nosotros. Como estamos de forma directa, no hay una intermediación lo que me dices Adriana, en el caso que tú me estás poniendo, no existiría intermediación, por consecuencia que les corresponde es actividad empresarial actividad empresarial es eh, el, el régimen que estaría correspondiéndole a estas personas y no el de intermediación ¿Cuándo sería el de intermediación? Te voy a poner un ejemplo porque ya ha habido ¿eh? una aplicación yo Antonio hago una super aplicación donde eh, comida, alimento para, para para animal, para gato, para perro. Y en este, en esta aplicación tú vas a poder encontrar N cantidad de alimentos. Pero mi match es de la siguiente forma. Tú me solicitas un alimento y yo se lo solicito a la tienda más cercana que tenga ese alimento. Esa tienda más cercana me provee ese alimento. Y entonces... Otro tercero, que podrá ser como un Uber, ¿no? si lo quieres ver así, o un, un, un paquetería, le doy el trabajo de que te lo vaya a dejar. Y entonces, él te lo deja a ti. Tú me contactaste por la aplicación que yo hice, yo contacté en su momento a la tienda que tiene estos alimentos. En ese momento hay una intermediación, es decir, hay un oferente y hay un demandante. Hay alguien que necesita un producto y hay alguien que lo tiene. Pero yo estoy en medio y yo estoy proviendo de tecnología de la información para que se puedan conectar y por ello yo te, te cobro una comisión. Allí sí, Adriana, tendríamos que estar aquellas personas eh, que estén utilizando el, aquella que me va a dejar el paquete tendría que estar en plataformas tecnológicas, por supuesto. ¿no? ¿Por qué? Porque está llevando a cabo Está, está utilizando un intermediador, es decir, si sí existe la intermediación. ¿Ok? Espero haberme dado a entender, Adriana. Si no, me dices, por favor. Por ejemplo, la gente que vende en Mercado Libre, si ¿sí son plataformas tecnológicas, sí, correcto, correcto, mi estimada Adriana. Las personas que están en el Mercado Libre, inclusive cuando te registras en el Mercado Libre, te pide tu RFC hoy en día y ya te dice si vas a vender algo usado o, o, este, o nuevo. Eh, pero inclusive, lo vendas usado o nuevo, antes no se grababa el impuesto. Hoy sí ya se graba con el bien usado. Cuando entró la reforma, el bien usado no era grabado. Sin embargo, ¿qué hacían eh, mañosamente en, en cuestiones con Mercado Libre? Le ponían, es usado, usado, usado, para minimizar el impacto fiscal. Sin embargo, al final el fisco les dijo, hace un año, ¿sabes qué? Quítale, mochale el de usado. Y entonces, todo aquel que enajene un bien a través de una plataforma le vamos a retener, ¿no? Y entonces Mercado Libre ahora te retiene por todo, por toda transacción que hagas. Cuando tú te vas a registrar Mercado Libre, te pide tu RFC, te pide qué tipo de bien vas a dar, si va a ser usado, si es nuevo. El usado o nuevo simplemente es para cuestiones de publicidad de ellos. Para que ellos pongan si es un bien usado o es un bien este, completamente nuevo. Pero en el ejemplo que me acabas de dar, si plataformas, eh, Mercado Libre entra 100%, en plataformas tecnológicas. Toda la persona física que utilice Mercado Libre debe de estar tributando en plataformas tecnológicas. Ojo, no es un régimen opcional. No es si quieres. Es un régimen en el cual tienes que estar. ¿Ok? Si estás llevando a cabo plataformas tecnológicas. Ahora bien, pues eh, aquí no sé por qué se me fueron las, las versiones pasadas en este... En esta tabla, pero ya no están vigentes, ya no están vigentes estas, estas tablas. Ahora, las tablas, no sé por qué, estoy seguro que lo había puesto de manera correcta. A lo mejor estoy utilizando otro, otro material por ahí, porque sí recuerdo que cambié el mío. Eh, en el caso de estas tablas, cambiaron a lo siguiente, eh, es el 113B. Permítanme un, un segundo, 113B. Ahí sí... El material que les hicieron llegar, casi estoy seguro que no vienen esas, esas tablas. Si no, díganme para que me regañe yo, porque ya no están, ya no están vigentes esas tablas. ¿eh? Lo que hoy está vigente es... Ah, pues tengo la ley aquí abierta, perdón. ¿Para qué lo ando buscando? Lo que hoy está vigente, artículo 113. Un segundo. 113A. Bueno, ok. Las que están vigentes son estas. Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, la retención será del 2.1%. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje, del 4%. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención será del 1%, que es el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, que ahorita me estabas diciendo. Ahora, eh, no sé, aquí está de manera incorrecta, no le hagan caso a estas dos. Disculpen, les voy a mandar el material correcto porque esto sí se lo quité, les puse, les puse ya o les había puesto eh, estas tasas aquí. No sé por qué se lo, se lo dejé, me debe de haber equivocado. O inclusive ustedes tienen el bueno y yo estoy poniendo el que eh, no modifique. En este caso ya no existen estas. Antes, antes eh, estaban en el 2020 todavía. Estuvieron este monto de ingresos, sin embargo, bueno, pues ya se homologó para dejarlo de la siguiente forma y es 2.1 para, por ejemplo, Uber, Didi, Airbnb, eh, Uber, Didi, ¿no? Eh, tratándose de prestación de servicios de hospedaje, Airbnb, por ejemplo, 4% y en el caso de tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, por ejemplo, eh, Mercado Libre, el 1%. Ahora, ¿cómo funciona esta retención? El, la plataforma te va a hacer la retención a ti y te tiene que mandar un recibo donde menciona qué retención te hizo y sobre qué base te lo hizo. Ejemplo, lo que van a ver aquí, aquí abajo. Esto. Como pueden ver, va a venir la constancia de retención, va a venir el emisor, el receptor... ¿Cuánto es? Me dice aquí pago definitivo, es decir, eso es lo que te retengo. Te voy a retener de 11.408, que es la base, te voy a retener el por ciento, que en este caso sería el que aparece en la siguiente tabla, que sería el 2.1% a la fecha, ¿no? 2.1%. Te voy a retener también de impuesto al valor agregado el 8%. Ojo, para términos de impuesto al valor agregado es el 8% de ese, de, ese, eh, de ese IVA. Ok. Y te voy a girar una constancia donde mencione cuánto te retuve y bueno, quién es el que te está reteniendo. Para ti te va a servir cuando hagas tu pago provisional. Cuando empieces a realizar tu pago provisional, que lo pusimos por acá en plataformas tecnológicas, cuando empieces a realizar tu pago provisional te va a aparecer, bueno, pues que le tengas que poner qué retención por plataforma tecnológica te hizo. ¿Cuánto te hizo? Esto te lo va a dar en automático. Si ahorita me metiera en plataformas tecnológicas, me daría en automático. Y vamos a meternos para, para ejemplificar. Denme un segundo. Denme un segundo por aquí. Si hay alguna pregunta, por favor, eh, es momento de hacérmela. ¿eh? Vamos a plataformas, declaraciones, personas, eh, en este caso hay que ponerle personas, porque si no me va a dar el área de empresas, ver más, cuando le damos ver más, nos despliega todo el menú, plataformas tecnológicas, y bueno, aquí... Presenta tu declaración de pago de personas físicas. Le damos clic. Nos dice, bueno, ¿quiénes lo presentan? Personas físicas. ¿Cuándo se presenta? A más tardar el 17 cada mes y nos vuelve a dar los días hábiles que ya mencionamos. Esto tiene el, lo mismo, ¿no? Obligaciones a cumplir y se repropio, ya sea por pago definitivo o ya sea por pago provisional. ¿Ok? ¿Ok? Tú debiste, cuando tú te das en este caso dentro de, de la actualización de datos o por primera vez en el RFC, te va a solicitar si esto es un pago definitivo o es un pago provisional. Si optas por tener un pago definitivo, bueno, tiene que ser el único, eh, la única actividad que estás llevando a cabo por plataformas tecnológicas, porque si estás llevando una actividad por actividad empresarial y profesional también dentro de la sección primera, pues te va a decir que eh, no puedes hacer un pago definitivo, tendrás que hacer un pago provisional. Si pasas de 300 mil pesos anuales, también te va a decir que no puedes hacer un pago definitivo, tendrá que ser un pago provisional. En el caso de IVA, pues recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se genera mes con mes. A partir del 2003 es un impuesto definitivo, no existe la parte provisional del IVA. Es un impuesto definitivo. Sin embargo, por cuestiones de este gobierno, creo que han errado en ponerle por ahí IVA definitivo o no definitivo. Pues el IVA es definitivo, ¿no? No hay IVA de confianza, no hay IVA que les han mencionado por ahí. Al momento de darle iniciar, bueno, pues te va a pedir obviamente tu RFC y tu contraseña. Vamos a buscar a alguien que está por aquí, que me acuerdo que tenemos en plataformas tecnológicas. Le voy a poner el CB... 2K. Enviar. Aquí te va a dar, obviamente, cuando presentes presenta tu declaración. Al momento de darle, te presenta los, los datos del, del contribuyente. ¿Qué vas a hacerlo? Si es de forma mensual. En este caso, pues, obviamente, sí. Es lo único que te va a dejar. Eh, voy a presentar, por ejemplo, enero, en su caso. Tipo de declaración. Si es complementaria. Complementaria por corrección fiscal o por dictamen. ¿Qué? Prácticamente, pues, todas obviamente tendrían que hacer eh, en su momento normales. Aquí me estaba metiendo la parte complementaria porque se presentó. Si no se hubiese presentado, me aparecería como normal, si pueden ver. Le voy a dar normal. Y aquí te aparecen todos estos. Bueno, lo, el que, el que es tuyo de la persona física es el ICR de Persona Plataformas Tecnológicas y el IVA, persona física por plataforma tecnológica, cuando optaste por hacer un pago eh, definitivo, para ICR. Cuando eh, en su momento optaste por un pago provisional, bueno, pues tendrás que llenarlo de este lado. Si le vamos a dar IVA, personas físicas, plataformas tecnológicas, pago definitivo. Los de acá, estos no le corresponden a la persona física. Estos dos que acabo de señalar no le corresponden a la persona física, sino es a la plataforma. Al darle siguiente, le damos a aceptar. Voy a ver la pregunta que me pusieron aquí. José Rodríguez, ¿ya no hay opción de que las retenciones sean definitivas y no presentar declaraciones provisionales? Ojo, José Rodríguez, hubo un mito por ahí en el caso de las eh, plataformas tecnológicas donde al principio te decía, y sobre todo fue Uber, uno de los que corrió el chisme de manera incorrecta, porque mencionó que el gobierno, si tú optabas por hacer pagos definitivos, no tenías que presentar declaración mensual, ni declaración anual. Se daba por entendido que estabas libre de pecado. Tache, tache, porque en independencia, si optas, por pago definitivo, de todas formas tienes que hacer declaración. Sí. Si optas por pago definitivo, de todas formas tienes que hacer declaración. Es algo que no les dijeron. La cuestión de definitivo o no definitivo es para cuestiones del pago del impuesto. Punto. Se acabó. Y ellos no harán declaración anual. Aquellos que optaron por provisional se atan a presentar la declaración anual, como lo vimos en su caso, en el artículo 150, ¿ok? Pero, eh, mi estimado José Rodríguez, nunca existió esa facilidad de entrar definitivo y no presentar declaraciones. Falso. Así estuvieras en definitivo, tenías que presentar declaraciones. Y déjenme les digo que hay muchos pecadores que están en ese, en ese sentido. ¿okay? Cuando tú le das aquí, eh, me acaba de mencionar, Adriana, tengo un caso que me remitieron de una persona que trabaja en Uber. En el, pasado, en el pasado el SAT lo metió en régimen de actividad empresarial, pero nunca hizo pagos provisionales ni nada. Eh, al cabo del tiempo ya le aparece en su constancia plataformas tecnológicas, porque ojo, en un momento cuando no existía plataformas tecnológicas, tenías dos sopas, o ser actividad empresarial o ser RIF. Después salió plataformas tecnológicas. Y a todos aquellos los migraron a plataformas tecnológicas. Los que estaban en activo empresarial y que estaban dando un servicio en Uber, los pasaron a plataformas. Los que estaban en RIF y que bien eh, estaban en plataformas, pues los pasaron en plataformas. Los que estaban en RIF pero tenían otra actividad, les dijeron, te la perdonamos, te dejamos en RIF, pero también te agregamos a plataformas. ¿Okay? Y de esa forma funcionó. Ahora, sigo con, tu le con la lectura que mandaste pero nunca hizo pagos provisionales ni nada. Al cabo del tiempo ya le aparece en su constancia plataformas tecnológicas, que es la correcta. Y lo han estado requiriendo. Mi pregunta es, ¿se tendrían que hacer los pagos provisionales como actividad empresarial o, para ponerlo al corriente, se tendrían que hacer ya como régimen de plataformas tecnológicas? Aquí cabe mencionar, Adriana, primero hay que bajar su opinión de cumplimiento. Segundo, hay que bajar su constancia de situación fiscal. Con base en su constancia de situación fiscal, hoy en día está en actividad de plataformas tecnológicas. Hay que presentar a partir de que lo migraron a plataformas tecnológicas como plataforma tecnológica para corregir ese error. Y las del pasado, donde todavía no lo pasaban a plataformas, hay que presentarlas en declaración y pago como actividad empresarial y profesional. Que era el régimen que en ese momento tenían. Si te aparece todavía en la opinión de cumplimiento esas eh, declaraciones que no presentó, que son del área de actividad empresarial, sí hay que corregirlas y también corregir el, la parte de plataformas tecnológicas. ¿Ok? ¿Eso te lo permite el sistema el SAT? Sí, sí te lo va a permitir, te va a permitir, mira, si yo quisiera entrar ahorita eh, con Noemi, que es plataformas, entré aquí. Sin embargo, yo le doy cerrar. Y mira, en este momento le voy a dar cerrar, que se olvide de mí, etcétera, etcétera. Le voy a dar de nuevo www.sat, me voy a volver a meter. Si yo me fuera en este momento a presentar, eh, dice por aquí, le voy a dar ver más. Y en ver más dice pagos provisionales o definitivos. Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas físicas. Le voy a dar clic. Le voy a poner el mismo RFC de, de esta NUEMI que acabo de utilizar. Aquí está. Es el mismito. Le voy a poner M mi 6 M 6 Si tú te das cuenta, me deja entrar de manera automática. Si yo le doy en otras obligaciones inclusive, me va a decir, ¿Qué quieres presentar? Imagínate que yo quiero presentar 2020, tal vez. Mensual. Va a ser normal. Yo le quiero poner enero. Siguiente. ¿Qué otras obligaciones voy a presentar? Y ya me aparece, a lo mejor, alguna de estas. No. En su caso no, vámonos a provisionales. Mensual. Aquí le digo que es del 2020, como ejemplo. Le digo que es enero, le doy siguiente. Como ella no tiene habilitada ciertas, eh, porque no la conoce el sistema, nada más me aparece ICR Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional Impuesto al Valor Agregado, pongámosle las dos, ¿no? Imaginemos que voy a presentar, a lo mejor en tu caso, en el caso de, de la persona que me dices, eh, es mensual, 2020, le pongo enero y le ponemos que a lo mejor, ah, no, estaría presentando una normal, ni tan siquiera es complementaria. Le doy siguiente, ¿no? A declarar, le doy como ICR Persona Física, impuesto al valor agregado, le doy siguiente. Me dice que no tengo dadas de altas le doy de todas formas aceptar. Estoy consciente, obviamente, que ya no pertenece a ese régimen, ¿no? De hecho, nunca perteneció a ese régimen, en automático estaba en otro lado, pero como puedes ver, me va a dejar entrar y me va a dejar presentarse si así yo quisiera mira ya viste entonces a tu pregunta yo te diría eh, pon orden de las declaraciones que tenía que hacer no las que tenía que llevar a cabo como persona eh, a ver ¿sabes? como persona eh, en actividad empresarial ponlas en orden pásate a plataformas y ponlas en orden y bueno, pues ya tendrás estas, este, presentación de declaraciones. Me regreso al módulo de plataformas tecnológicas. desde un segundo, porque lo que estamos viendo ahorita es plataformas tecnológicas, ¿verdad? Ok. Eh, declaración. Perfecto. Denme un segundo, ahorita leo sus preguntas, ¿sí? sí Z7T3JP. Uy, el cacha. 9CK44H. c Listo. A ver, vamos a las preguntas. Eh, okay. Bueno, Adriana, espero haber resuelto todo. Tu Malena, ¿una persona física que es socio de una persona moral? ¿Puede estar en el régimen de plataformas? La respuesta es sí, Malena, porque plataformas no es opcional. Si tú te dedicas a dar servicios a través de una aplicación, como ahorita lo estábamos mencionando, ya estás dentro, entonces eres eh, parte de plataformas. No es que quieras, eres. José Rodríguez, aprovechando, si pone ingresos mil pesos, gastos 800 e inversiones 300 Verá que no deja poner los 300. A ver, vamos a ver. En el caso de, de la presentación de la declaración, ¿te refieres José Rodríguez? Vamos a regresar a la presentación de la declaración. A ver, nos dice, aprovechando, si pones ingresos mil, gastos 800 e inversiones 300. Ok, vamos a... Sí, ok. Vale, José Rodríguez. Ahorita me dices dónde... Donde, donde es el, el, el problema. Aquí, como pueden ver, me aparece qué ingresos estás teniendo por servicios terrestres de pasajeros, es lo que entendemos como Uber, ¿no? Y entrega de bienes. Por ingresos por prestación de servicios de hospedajes, Airbnb, o ingresos por enajenación de bienes y prestación de servicios, que es el caso de Mercado Libre. Pongamos aquí, ingresos por servicios terrestres, en este caso, Uber. Al momento, darle eh, por aquí... Nos va a decir, ok, ingresos obtenidos mediante intermediarios por servicios terrestres de pasajeros. ¿Cómo vamos a cuadrar todo esto? Lo que nos paga, eh, en este caso, Uber, Uber o Didi. ¿no? Lo que nos deposita en el mes, dentro del mes, te manda un corte y te dice, esto es lo que te estoy depositando. Esto que te deposita al mes es lo que tendrás que estar declarando y ojo, tendrá que checar con tus comprobantes fiscales digitales emitidos. Ajá. Recordarles que algo que hace incorrectamente la plataforma, y no sé por qué el gobierno la, lo ha dejado, es que te soliciten tu firma electrónica. No sé si ustedes lleven, me imagino que sí llevan algunos clientes de esta índole, pero a ellos les piden la firma electrónica, les piden sus sellos digitales para emitir el comprobante fiscal, les piden eh, la contraseña de la FIEL, obviamente, el RFC, licencia de conducir, su eh, eh, del auto, su, su tarjeta, eh, no recuerdo cómo se le, se le llama la tarjeta del auto, ¿no? Que identifica su factura, copia de la factura, ob obviamente, fotografía, y bueno, son básicamente lo, lo, lo que les solicita, este, en este caso, las plataformas como Uber Digital. Ahora, ellos expiden los comprobantes fiscales por ti. Al final del mes, tú en tu repositorio puedes tener 100 mil pesos. Tienes que ver cuántos verdaderamente viajes te está sumando Uber. Puede haber un desfase, mis estimados amigos. ¿Por qué existe este desfase?